Hola, buenas noches. Buenas noches, horario europeo. Buenas tardes, que me ha, me ha comentado por aquí uno de los invitados. Horario del otro lado, de nuestros amigos de, del continente americano. Esta noche eh, lo, lo mejor que yo podría hacer es decir, saludar, quedarme calladito, los demás silenciar micros y dejar que, que echarle los invitados, porque es que realmente eh, son sobradamente conocidos de cualquier cosa que tú le, le les apunte ligeramente el tema, estoy seguro de que llenaría nuestra hora, dos horas y, y aún más. Por orden de ventanitas, porque así si somos justos y no entramos en lo de señoras y caballeros y demás, pues eh, está Juan Diego, evidentemente yo creo que a todos suena Juan Diego Polo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Genial. Eh, de, de Juan Diego, eh, si alguien por lo que sea no sabe identificarlo eh, con su trabajo, vamos, yo creo que lo, lo mejor que podría hacer es apagar su conexión a internet y dedicarse a otra cosa, ¿eh? Porque Exagerado Juan, que es. Juan Diego, what news, internet es casi una trilogía, ¿no? Como la del Señor de los Anillos. Y, y nuestra segunda invitada, segunda por orden de ventanitas, que merece perfectamente ser la primera, es Tiscar Lara. De Tiscar, yo tengo que confesar dos cosas. Primero, que cuando me, me sugiere el equipo para esta charla Tiscar, lo confieso, ¿eh? me quedé diciendo: Tiscar, ostras, ¿quién me propone? Mira, me paso en primer enlace y de pronto descubro un personaje fantástico me pongo a ver perfil y os digo que si yo me pudiera me tuviera que leerme ahora qué ha hecho qué hace a qué se dedica y cuáles son sus habilidades pues mira nos tendríamos que ir porque habríamos cubierto totalmente el hangout. y luego y también segunda confesión digo ostras discar con este expediente de qué puedo hablar yo con esta mujer pues cualquier cosa que le diga y, y digo mujer porque, bueno, acabo de hablar, ahora sí privado un poquito con ella, señora académica, superfigura, apabullante, os lo prometo. ¿eh? Sin embargo, me he encontrado, y, y os invito, no voy a decir la dirección, os invito a que investiguéis un poquito en el perfil de Tizca y encontraréis un par de vídeos con un perfil increíblemente humano y nada que ver con esa biografía que aparece por ahí. Y, y de verdad, de verdad, no voy a decir ni siquiera el título, pero investigar un poco porque merece la pena que detrás de esa gran figura también hay una gran mujer. ¿eh? Buenas noches, Tizca. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. No se merece, gracias. No, para ti, totalmente merecida. ¿eh? Desde Juan Diego me extiendo menos porque su figura quizás sea más, esté más debajo de los focos. Y la tuya en otros focos, más académicos. Pero realmente, mm, chapó. Y ahora, a partir de este momento, yo realmente... Ya he terminado, yo me quedo calladito, y hablamos vosotros porque es que es la repera. Pero o, os voy a hacer una, una pequeña invitación a modo de, de introducción para, para orientar un poco la charla. La hemos titulado, pero el título de la charla ha sido producto de, de Juan Diego que le digo, mira, participa aquí y tal, inmediatamente, sí, venga, su respuesta automática como la tuya, sin dudarlo. Y digo, mira, pero tú es que eres un, yo qué sé, un universo, ¿de qué hablamos? Dice, oye, pues un tema así que, que está muy bien, que creo que merece la pena tocar, es los blogs, la reciente historia y hacia dónde vamos. Digo, adjudicado. Así que te toca, Juan Diego, mmm, cuéntanos un poquito co, desde tu punto de vista qué llevamos de la historia de los blogs, hasta ahora, desde que más o menos se creó y, y la evolución que han tenido, y... y, y ¿Y hacia dónde crees tú? Si no, hasta donde apunta, que si quieres lo podemos tocar un poco más adelante. ¿En la situación actual realmente se parece a la inicial? Eh, ¿Hay una homogeneidad en los blogs? Cuéntanos un poco tu visión de este mundillo. Eh, cuando Antonio me dijiste que íbamos a hablar sobre, sobre el tema de la evolución de, de los blogs, eh, recordé una charla que tuve hace poco tiempo en una, una universidad aquí en recife en el que hablaban sobre si los blogs estaban cambiando el mundo, sobre si no estaban cambiando el mundo, sobre si lo iban a cambiar, sobre si no. y, y realmente tenemos, tenemos que tener en cuenta que el concepto blog aunque ha modificado mucho durante los últimos años lo que no ha cambiado nada es la palabra blog y la palabra blog realmente es lo que tiene que cambiar porque en 2005 por ejemplo cuando yo entré en este mundillo de la, de la blogosfera un blog era algo que no tiene nada que ver con lo que, con lo que el concepto significa hoy. Eh, cuando inicialmente alguien decía que iba a abrir un blog, lo primero que venía a la cabeza era que iba a, a contar su vida por Internet, que iba a responder eh, eh, las preguntas que los amigos y seguidores le iban a decir. decir cuando decían lo que era un blog realmente... Me sonaba más a lo que hoy es un perfil de una red social, un perfil de Facebook, un perfil de Twitter, que a lo que hoy podemos entender como blog. Y el tiempo fue pasando y nos encontramos con medios de información que casi se asemejan a el país o el mundo y que sigue siendo considerado en, como blog. Y nos encontramos con blogs de adolescentes que van contando su vida o van mostrando sus fotos y también es considerado blog. Y tenemos ahí un montón de sitios web donde los fotógrafos van poniendo sus imágenes y también son considerados blogs. Es decir, que blog es todo? O sea, por lo visto, blog es todo aquello en lo cual pones textos y lo publicas en orden cronológico. Muy bien, pero es que si eso es la definición de blog, entonces ahí entra prácticamente todo lo que hay en Internet. Y bueno, se generó una discusión en la cual se llegó a la conclusión de que prácticamente ya no quedan aquellos blogs de antes, de hace siete años. Ahora quedan un montón de entidades web, cada una con un objetivo completamente diferente, porque hay personas que quieren ser una redacción de noticias y hay personas que quieren tener su blog privado y hay personas que quieren mantener un, un canal de comunicación en un grupo... Y para ello utilizan, pues, o la misma plataforma o no, unos WordPress otros... Pero realmente, lo que es la palabra blog, que sigue, que ha seguido manteniéndose ese término durante los años, yo creo que se ha perdido completamente ya eh, el enfoque. O sea, cuando alguien te dice, yo quiero tener un blog, realmente no sabes más lo que quiere, lo que quiere tener. Cuando un cliente, por ejemplo, aquí en Recife me dice, mira, Diego, ¿me puedes hacer un blog? Yo me, me quedo realmente sin tener ni idea con esa frase de qué es exactamente lo que quiere. O sea, si quiere... Publicar noticias sobre el mercado o si quiere eh, publicar algo privado para su familia. Yo creo que la evolución de los blogs es un tema muy interesante porque es, es la evolución de Internet. Es decir, la palabra blog, desde mi punto de vista, debería desaparecer hoy en día, debería transformarse en un montón de conceptos completamente diferentes. Y, y lo que es la evolución mismo del, del concepto blog se podría bueno, hablar sobre cómo ha sido la evolución de los últimos siete años en internet que es prácticamente eh, asombrosas ¿sí? el ritmo y, y cómo twitter facebook y, y por supuesto las mudanzas de google y deseo han cambiado la, la forma que tenemos los bloggers de de pensar y de publicar en internet yo creo que es un tema que realmente da para podríamos hablar horas y horas sobre, sobre este tema lo, lo, lo cierto es que escuchándote a mí no me importaría hablar horas y horas y horas ¿eh? te lo juro <risa> Tisca, ¿tú compartes la, la visión que nos ha, nos ha expuesto Juan Pedro sobre la historia reciente de los blogs? Pues en gran medida sí, en cuanto a que ha, ha dicho una frase que, que yo estoy muy de acuerdo con ella, y es que en cierta forma la evolución de los blogs es la evolución de internet. De hecho no se puede entender ni se puede explicar eh, en la web 2.0 todo ese concepto, eh, y todo lo que ha traído ¿no? eh, detrás sin poner un, un punto de referencia cronológico muy importante en el, en el nacimiento y expansión de los blogs. Hace ya muchos años, parece que es de ayer, pero pero ya eh, cumplieron una década hace tiempo. ¿no? Entonces, ese, eh, ese rol, ese papel que ha jugado como tecnología de, de lectoescritura, como los wikis, el hecho de, de poder escribir, eh, de poder poner nuestros mensajes, nuestro sentimiento, nuestro contenido, lo que sea ¿eh? porque a mí eh, no me gusta demasiado asociar blog con un tipo de contenido me parece más interesante pensarlo como medio, como formato, como estructura eh, como posibilidad de, de, de expresión personal pues eh, el hecho de, de que la tecnología web se desarrollara en un momento concreto y nos permitiera con este formato blog el, el que personas sin ningún tipo de formación técnica y, y además de una manera gratuita pudieran tener ese medio personal pues creo que ha sido realmente revolucionario, hay que explicar la historia de Internet, eh, tanto la que precedió a los blogs como la que ha seguido después eh, en función de los blogs, o sea, no ha sido anecdótico, eh, no es una tecnología más, de hecho en eh, lo, eh, lo que ha evolucionado después, las, eh, por ejemplo las redes sociales, eh, como Twitter, como Facebook, también las explicamos en base a los blogs porque se parecen y se diferencian en ciertas cosas y, y hay un aprendizaje, si no hubiésemos pasado por los blogs ni se hubiesen eh, desarrollado esas eh, herramientas ni tampoco las prácticas de, de los usuarios porque hay un aprendizaje ya adquirido, hay una, unas formas de relacionarse y, y son, en cierta forma, son los precedentes de la red social. Lo que ocurre, lo que ha pasado con los blogs, ¿eh? en todos estos debates de los blogs han muerto porque ya estamos todos en Facebook, por ejemplo, ¿no? O porque estamos todos en Twitter, eh, es, un, es una frase eh, en sí misma bastante falaz, o sea, obviamente, ni se... Eh, es como la energía, ¿no? que no se... que tampoco se, se muere, ¿no? en sí misma, sino que se transforma y que convive claro que los blogs no han muerto lo que ha ocurrido es que ciertas funcionalidades las hemos derivado a otro tipo de tecnologías porque no son mucho más eficaces para, ese, eh, para esa práctica concreta como por ejemplo puede ser y nos ha pasado a todos los bloggers, muchas cosas que hacíamos en el blog antes, ahora no las hacemos en el blog. Si antes escribía un post para darle a conocer al mundo, el mundo que era mi pequeño entorno, la gente a la que le podía interesar y llegaba allí a, a mi blog, eh, un enlace, un sitio que había descubierto, lo que hacía era escribir, <coughs> perdón, lo que hacía era escribir un post ad hoc, bueno, un mínimo, eh, aunque fuera un post muy rápido, de un párrafo para poder decir, mira qué interesante, eso ahora no necesito hacerlo en un blog, lo hago en Twitter, en cuanto veo el enlace me quema, ya lo quiero compartir, lo comparto ahí y listo. Y si quiero relacionarme con mi pequeña comunidad, pues tengo otras herramientas mucho más ágiles, que puede ser Twitter, que puede ser Facebook, que pueden ser otras, pero eso no quiere decir... Eh, ni que los blogs hayan sido importantes porque son el precedente necesario, eh, ni que tampoco eh, hayan dejado de tener una, eh, una función propia, específica. O sea, sí que eh, yo estoy convencida de que hay ciertos usos que los hemos derivado. Si antes el blog era, era lo espontáneo, ¿no? de hecho era pues, lo, más, lo más fresco, escribir un post. Era algo que hacías rápido, que lo hacías en directo si estabas escuchando algo, porque eh, lo contrario era pues escribir algo como muy reposado, ¿no? un artículo, era otro tipo de escritura. Pues ahora lo que ha ocurrido es que esa frescura ya no se da en el blog. El blog se ha convertido en el paper, ¿no? eh, que, que eran antes otros formatos, y el, el blog era... La instantaneidad, ahora no, la instantaneidad está en otros canales y el blog es algo que te trabajas un poquito más, que ya te, bueno, pues eh, necesita otro tiempo, te da un poquito más de, ¿no? de pereza y, y necesitas pues eh, otro, otro reposo. Pero aún así decía, sí que creo que tienen todavía un papel, o sea, ¿cuál es el papel de los blogs hoy? ¿Qué, eh, ¿qué lugar ocupan? O ¿A qué función sirve dentro de este ecosistema donde eh, todos tenemos, todos o muchos, tenemos un blog, pero también tenemos eh, Facebook y tenemos Twitter y tenemos LinkedIn y tenemos un perfil en YouTube y tenemos un perfil en 100 sitios. ¿no? Entonces, bueno, pues para lo que antes necesitaba eh, escribir en el blog, tengo otros sitios. ¿Por qué mantener el blog? ¿Para qué mantener el blog? Y yo ahí creo que se hace quizás más relevante precisamente por ese ecosistema, el tener un espacio de referencia. Si yo veo de una persona que tiene 10 perfiles en Twitter, en Facebook, en todos los que se nos puedan ocurrir, está muy bien. Pero si de esa persona además veo que tiene un blog propio, a mí me aporta algo extra que, que no está cubierto en el resto de, de perfiles. O sea, para mí es una coordenada virtual, es un, una identidad, es un, un DNI eh, propio y en un espacio propio. O sea, es el sitio a donde yo, en caso de duda, pues porque no sepa dónde localizar a una persona en una red o en otra, o eh, en caso de que quiera ver cómo respira esa persona, que quiera ver eh, cuál es eh, bueno pues su su estilo, su histórico que para mí eso también es muy importante o sea, ver que, eh, cómo respiraba esa persona hace un año, ¿no? eh, poder leer de manera cronológica para eso me voy al blog o sea, tiene un carácter de uh, como de, de autenticidad uh -huh. muy especial ¿no? o sea, te puedes perder puedes estar distribuido tu identidad puede estar eh, fragmentada en un montón de, de perfiles, de redes, de espacios, ¿no? Que es como estamos todos. Pero eh, para mí el blog sigue siendo el esqueleto, ¿no? Lo que, el esqueleto y, y la piel, ¿no? Que, el vale. músculo que conecta vale. y que le da un poco de estructura a todo. Exacto. Por <risa> si es que, es que de hecho no es el blog lo que ha muerto, ¿no? Es que de, de hecho, lo que ha muerto son un montón de tipos de bloggers. Pero el blog como sí. Si... No puede morir porque el blog, como sí, es esa necesidad de comunicarse. O sea, lo que claro. ha muerto es el, es el blogger que utilizaba el blog pues, para con, poner cosas personales, porque lo ha sustituido pues, por su perfil de red social. Y ha muerto el blogger que utilizaba los blogs para ganar dinero fácil copiando contenido de otros. Y ha muerto el blogger que creaba redes de blogs, de 100 y 200 blogs, hablando sobre temas de los cuales no tenía ni idea, simplemente para crear una granja de enlaces. Bueno, han muerto, el otro día estuve, estuve hablando con un amigo sobre los tipos de bloggers que han muerto y contamos 20 tipos de bloggers que han muerto. ¿Quién ha quedado? Ha quedado pues lo que tú estabas diciendo, que han quedado los profesionales que están comentando, por un lado, eh, su, su día a día profesional, sus opiniones, eh, sus experiencias o, o, o su visión de, de las noticias del día a día. Esos lógicamente no van a poder nunca morir y las redes sociales de momento no les deja un espacio propio porque... La forma de desarrollar ese tipo de contenido tiene que ser mucho, muchísimo más eh, sofisticada que lo que una red social permite. Y, por otro lado, eh, sobreviven aquellos bloggers que tienen un blog que tratan sobre un tema que apasiona. Es decir, eh, estaba hablando antes con Antonio, si un tipo es un experto en, en quesos de, de Burgos y quiere tener un blog para hablar sobre, eh, sobre este tema pues seguramente acabará siendo un medio de referencia internacional sobre quesos de Burgos, porque no hay mucho contenido sobre ese tema. Y si el tío sabe y el tío le gusta escribir y sabe de internet, pues transformará un blog en, en, en un canal de noticias impresionantemente especializado que seguramente a largo plazo pues igual hasta consigue hacerlo rentable. Es decir, el blog no puede morir. El blog puede, puede morir hasta, el, hasta la palabra blog, pero el concepto de dejar que cualquier persona sin extremos conocimientos técnicos puedan expresarse por internet tanto para para crear un, un, eh, una vida profesional un, mucho más dinámica como para crear un canal de noticias como puede ser what's new como puede ser cualquier otro otro medio eso no puede morir es porque eso es la base de internet o sea, internet es transmitir comunicación y, y si eso es un, un blog entonces por mucho que haya gente que diga el blog está muriendo el blog está muriendo cuando lo dice el blog que está muriendo, lo está diciendo en un blog, con lo cual no tiene mucho sentido. Realmente. Lo que está realmente muriendo es, el, es los bloggers que conocíamos hace cinco años. Lo que están muriendo son los medios ridículos que, es, que, que hemos visto durante, durante años en los cuales decían, hemos creado un blog que habla sobre la importancia de la celulosa en, en el Oriente Medio. Ese tipo de bloggers están muriendo. Pero realmente... Eh, llegar a la conclusión de que de que el blog está muriendo hoy en día es no tener mucha noción de, de, de lo que es internet de lo que de cómo es, realmente cuáles son los cimientos de la web en la que vivimos uh -huh. sea, sea yeah. 2.0 o 3.0 que ya, que ya me he perdido con el número y ambos estarían de acuerdo con un Alfonso Alcántara de que uno que no tiene un blog es un sin techo digital si ¿Sí es un mito de qué que una persona que no tiene un blog es un sin techo digital como es como su casa, ¿no? Su blog, su sitio. Hombre, ahora yo no lo consideraría así, porque eh, una persona puede tener un perfil en... No voy a decir en Facebook, porque en Facebook los textos son poco desarrollados, pero por ejemplo, tú tienes una cuenta en Google+, Plus y una persona desarrolla cada día unos textos fantásticos dentro de, de Google+, Plus, puede transformar su perfil de red social en lo que nosotros estamos considerando blog. Es decir, tener un blog sí. significa realmente tener una cuenta en WordPress o tener una cuenta en Blogger o tener una no ten tener un blog igual simplemente es mostrar tu identidad en, en Internet de la forma que sea. Ahora, está clarísimo que Twitter y Facebook no son las herramientas adecuadas, pero existen muchas plataformas hoy en día en Internet que no son consideradas blogs y en las cuales puedes desarrollar. Unos, unos textos con un contenido extremadamente rico entonces no sé si, si quien no tiene blog es un, es un eh, senteto, como dirían aquí, digital, yo creo que en, hemos pasado ya de esa fase, es posible que la frase podría transformarse en algo del estilo quien no publica nada en internet además de sí. buscar contenido de terceros y enlaces terceros es un senteto digitado, como dicen aquí, un... sí, ahí sí, estoy de acuerdo. Pero tener blog no creo que sea tan importante como era antes. Sí, yo estoy de acuerdo ¿eh? en, en ese sentido de, de qué significa tener un blog, porque también hemos vivido la inflación por la inflación de tener un blog muerto, de, de, que no tiene, no tiene ningún tipo de interés. O sea, a mí que alguien tenga una URL de formato blog en sí mismo no me dice nada, me dice cuando voy y veo... Eh, que realmente lo que esa persona está haciendo es eh, aprovechar ese formato para, para tener una narrativa, una expresión propia una visión, un punto de vista un, una propuesta, un una, un estar, un ser y estar en el mundo digital eh, pues de, de una forma honesta y transparente ¿no? con, con sus, propias, sus propios intereses y capacidades pero el, el tener un blog como algo cuantitativo eh, ¿no? tal cual eh, creo que es es parte también del eh, puede ser parte eh, según lo miremos de, de todo el ruido que ha podido haber alrededor de este de este mundo. Por eso estoy de acuerdo con Juan Diego, lo que me interesa es la funcionalidad, la necesidad de, de comunicarse, de expresarse y eh, obviamente eh, la tendencia natural es a evolucionar los formatos van cambiando, la estructura cambiará y si sí, eh, es mucho más interesante eficiente hacerlo en, en una cuenta de eh, de Google pues eh, perfecto eh, o en una servilleta eh, el medio es lo de menos, lo importante es la esencia de lo que de lo que haya detrás ¿no? de, de ello Y el medio ahora sería un poco más que tiende al vídeo al videoblog. se está viviendo una corriente en la que ahora como el vídeo está cobrando tanto protagonismo la gente utiliza vídeos cortos para expresarse creéis en esa corriente Hombre, el yo no me expreso de esa manera cuando escribo que cuando aparezco en un vídeo entonces yo supongo que depende mucho de la personalidad del profesional eso es, depende del estilo de cada uno, el vídeo tiene mucho tirón en la red, como, eh, como formato, todos lo sabemos, es lo que más se consume, pero, pero eso, bueno, depende de la persona cómo se sienta más cómoda expresándose, si es con la palabra, si es como con la imagen, hay blogs fantásticos que son de una foto al día, o que son de una viñeta, o de un dibujo, o, bueno, pues gente que... Que se sienta más cómoda con el, con el formato vídeo, pero no todos nos sentimos así, ¿no? Depende. Al, al final es encontrar eh, tu medio, o sea, tu, tu estilo y también tu público. ¿eh? Cómo tú te expresas y cómo a la gente también le interesa y le, y le, ¿no? le, le gusta en seguirte, ¿no? En contactar, no, con tu, conectar que que para, de alguna manera. Para enfrentarse a un, a un videoblog hay que. Hay que saber mucho más de muchas de muchas cosas que para enfrentarse a un blog en texto. O sea, no, hacer un videoblog no es ponerse delante de una cámara y empezar a hablar sobre tu vida. O sea, hay, que, hay que tener una capacidad de síntesis muy importante, hay que tener una, unos conocimientos técnicos también extremadamente importantes. O sea, que es, es lo mismo que cuando teníamos un blog y veíamos aquellos con gifs animados en forma de puertas que se abrían y cerraban, que lo abrías y ya tenías música de dentro. Eh, realmente tener un canal profesional de vídeo no es algo que cualquiera pueda hacer. Y también bueno, no es lo bueno. mismo el tiempo disponible que pueda tener la gente para escuchar un videoblog es diferente al tiempo que tiene disponible una persona, que, que siga un blog en texto, que lo puedes leer cuando quieras, en... es diferente. Ver un vídeo tienes que sentarte, tienes que concentrarte, tienes que estar dispuesto a invertir cinco minutos en escuchar a alguien. Eh, mantener la atención de, de un grupo de personas durante mucho tiempo no es en extremo sencillo. Y en texto, pues, tú puedes eh, jugar con eso de una forma muchísimo más eh, eh, más flexible, ¿no? Yo que el, el vídeo es, de hecho, el vídeo es un poco peligroso. Yo conozco sí. bloggers que, que en texto han... Han hecho grandes maravillas y cuando han ido al formato de vídeo se han encontrado con mensajes del estilo, oye, pues mira, me, me ha decepcionado un poco, la verdad, es que, <ríe> o sea, que se ponen pone más, ¿no?, que, que por el texto. Exacto, exacto. ¿No? Si se quiere dar el paso, hay que dar el paso a formatos en los cuales te sientas cómodo, ¿no? y formatos en los que sepas que va a haber cierto, cierta respuesta de tu comunidad de seguidores, ¿no? es, es un poco arriesgado meterse así, quiero hacer vídeo porque es la moda. Bueno, o sea, Pero ¿cuál es, ¿cuál es el rasgo común para poder definir una cosa como blog, realmente? Ya que hay tantas variaciones y tantas cosas que se quieren unir a, o enganchar al carro de una palabra que bueno que tiene tirón. ¿Qué, ¿Qué hay de factor común en todo? Que cuentas algo personal, que tienes una historia que contar o la forma como la cuentas. ¿Cuál es la, la clave o claves que te dicen no, esto es un blog y esto no lo es? Sí, yo tendría a ser maquilloso. bastante clásica. Para mí un blog sigue siendo un medio online, ¿no? eh, personal, independientemente de, de que se pueda hacer un uso más, profe eh, más profesional, pero sí que tiene una impronta personal siempre, eh, es eh, que tiene un, una periodicidad de publicación, o sea, creo que ese elemento todavía es importante, hay una expectativa... De, eh, de que se va a publicar ¿no? cosas nuevas de vez en cuando, eh, que tiene ese carácter de diario, de orden cronológico inverso, de, de que está conectado con otras fuentes de información, de que es interactivo, que permite los comentarios, un blog eh, con comentarios cerrados para mí pues es un blog bastante eh, cojo, no me cuesta no me cuesta darle esa entidad y, y yo en eso sí que creo que todavía quizás sea sea bastante clásica no a la hora de pensar un blog si a mí alguien me dice que tiene un blog yo pienso que tiene algo parecido que tiene que está utilizando eh, por lo menos esa tecnología eh, más clásica con las funcionalidades eh, que te vienen por defecto no que tiene todas esas esa estructura de base de datos de publicación dinámica y propia, ¿no?, en un, en un espacio propio. Y ahí, y aprovecho, hay un hay un elemento que para mí también es eh, ciertamente diferencial con lo que ha evolucionado eh, en los últimos años la web, y es el carácter federado, ¿no? por llamarlo de alguna manera, de los blogs. El hecho es que eh, cada uno lo tenga eh, en una plataforma X eh, o lo tenga instalado en su propio servidor, ¿no? en su propio dominio, que tenga control sobre ese contenido, que tenga su, su identidad, su ID virtual real, ¿no? que, que juega en su casa, que, que tiene control de, de lo que hace y que eh, la propia tecnología... Eh, se hable bien, independientemente, se hable bien entre ellas, o sea, sea fácilmente eh, interoperable, independientemente de que esté hecho con, eh, con un tipo de software o con otro. Eso en contraposición a cómo ha evolucionado la web, ¿no? a, a cómo hemos, eh, hemos ido a, pues a redes como Facebook o como Twitter u otras donde eh, las plataformas son de otros y nosotros estamos creando contenidos pero estamos jugando en su casa eh, eh, creo que es un aspecto muy importante y en cierta manera es un es un pequeño paso atrás eh, desde el punto de vista de la autonomía de la independencia de la eh, de la identidad propia ¿no? de que sea un espacio más tuyo ¿no? eh, hay quien dice que es eh, que, que hay otros, ¿no? las redes, Facebook, etcétera, que nos ponen el tapete y nosotros jugamos, ¿no? jugamos eh, a ese juego, pero en cualquier momento tiran del tapete y se acaba la partida. Y eso con los blogs, ese efecto no es, no es el mismo, puede haber eh, otros factores, pero el carácter de tengo mi medio, es mío, me compro mi dominio, le pongo un nombre ¿no? y este es mi espacio, creo que es realmente importante en el valor del blog, ¿eh? o sea que, yo creo que una, con otro hay, no, hay un, no ocurre. Hay una diferencia eh, en una cosa que has comentado realmente, de que la plataforma digital eh, cobra poca poca importancia hoy en día en lo que a un blog se refiere, y es que yo creo que para que sea blog, para, para que yo personalmente lo considere blog, tiene que ser subjetivo. Es decir, tiene, tiene que ser algo personal, como tú has comentado. Tiene que ser alguien que entre y exprese su opinión, exprese su experiencia, exprese quién es. Por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿What's New qué es? ¿Es un, es un blog o es un periódico digital? Pues, a ver, pues no lo sé, la verdad nunca, he pensado en, nunca había pensado en exactamente qué es lo que es What's New. Yo creo que un blog no es. Porque eh, uno de, los, de las cosas que intentamos no hacer en, en What's New es eh, escribir opiniones personales. Es decir, en el momento en que tú tienes un medio de noticias más o menos importante, da igual la cantidad de lectores que tengas, pero tienes un medio de noticias en las cuales estás publicando cosas que ocurran en el mundo de una forma objetiva, ¿eso es un blog? ¿O es un medio informativo normal, como lo es el mundo, como lo es el país, como lo es cualquier otro? ¿Es el país un blog? Al fin y al cabo, es orden cronológico inverso. Una serie de editores escriben posts, que llamamos noticias. ¿Es eso un blog? No. Eh, por eso es documento que, que realmente yo mismo no tengo blog. Yo, como Juan Diego Polo, no tengo blog. No tengo un sitio en el cual yo entre, un sitio propio, con dominio propio, en el cual yo entre y explique mi, mis experiencias. En Watch New intento no hacerlo nunca, porque What's yo quiero mantener su, su, una objetividad, lo... lo necesaria cuando se tienen tantos miles de, de personas, porque si intentas opinar sobre algo, eh, al final acaban comiéndote. Y lo que hago cuando quiero realmente expresar las experiencias que tengo con clientes o mis opiniones sobre un tema específico, eh, de momento lo publico en Google+. Plus. ¿Por qué? Porque para mí es, es el medio que... No sé, que más cómodo me siento por la cantidad de, por el tipo de gente que me sigue, por la forma que se tienen de gestionar los comentarios, porque me siento cómodo con ese tipo de plataforma. Si lo que yo escribo en, en Google+, Plus lo quiero poner a mi dominio propio, seguramente sí empezará a ser un blog, porque realmente existirá ese, ese ingrediente que yo considero necesario, que es la subjetividad. Entonces, yo creo que hoy, respondiendo a la pregunta de Antonio, para que sea un blog independientemente de la, del contenido digital, del, de la plataforma que estés utilizando, tiene que ser algo subjetivo, tiene que ser algo personal, tiene que ser algo, no voy a decir íntimo, pero algo en el cual salga de dentro y lo después para afuera. ¿no? Algo que cuando la gente te lea te conozca, oye, como decía... Eh, antes que, que realmente eh, les Twitter no le conoces, les Facebook no le conoces, pero cuando llegas a su blog, entonces es cuando descubres toda su identidad digital, ¿no? es lo que estaba diciendo antes de Yo creo que realmente es eso, un blog es algo en lo que tú tienes que in intentar mostrar eh, a la gente lo que haces, lo que, lo que, cómo ves las cosas, cómo, qué opinas, y, y no solamente coger contenido de allí, coger contenido de allá e intentar hacer una corrección de contenido, porque eso... Aunque muchos lo pueden llamar blog, para mí personalmente no lo considero que sea blog. Y de hecho yo no conozco muchos blogs eh, activos e interesantes en, en, en, en nuestro idioma, en español, porque hay muy pocas personas que entiendan lo que, lo que tendría que ser un blog. Es decir, que entiendan que realmente es plasmar digitalmente una personalidad tanto personal como profesional, y eso no se encuentra tanto. O sea que tienes que leer el blog de, de Tiscar, ¿no? No lo conocías. <risa> No me ha oído, creo que no me ha oído No, otra vez, no. no se fue el sonido Bueno, aprovecho esta, esta pausa de se fue el sonido ¿Lo sigues oyendo, Juan Diego? Espera, os estoy oyendo muy mal ah, vale. Os oigo todos al mismo tiempo vale, vale. Lo siento que eh, Mientras que todo ajusta, yo aprovecho para saludar a a Rafael Arturiano habitual, que hoy ha tardado un poquito en poderle dar entrada porque no me dejaba el sistema. Buenas noches, Rafael. Y a él no le deja hablar. No, parece que no te escucha. No. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo desde Venezuela. Buenas noches. Buenas noches, y buenas noches. Y también darle la bienvenida a Juan David Quiñones, un nuevo amigo y nuevo amigo para mí, amigo de, de otro de los tertulianos y nada, bienvenido a la tertulia, Juan David nada, el sonido hoy no nos está ayudando mucho eh, aprovecho, bueno, le, le doy la palabra a Yolanda porque te hacía un comentario antes cuando se te fue el sonido eh, eh, Juan Diego, tú comentabas y no, es que hay muy poca gente, no sé qué, y ella hizo un apunte que creo que te, creo que te lo refresco porque... Sí, no, poco, no, sé eh, si me, no sé si me escucha ahora, le decía a Juan Diego que como, que como conoce a poca gente con un blog que muestra su identidad y todo, digo que te tienes que pasar por el blog de Tiscard, que no es por hacerle publicidad, pero que descubrirás ¿no? a un personaje ahí que sí que va plasmando año, año tras año, y ya son muchos, su identidad digital y... y, y tan interesante, ¿no?, del mundo de la comunicación y de la educación. Tú, tienes un lector nuevo, te lo puedo asegurar. Bueno, <risa> últimamente uno, uno escribo más. poco. Lo siento. Bueno, hay un histórico acumulado que para ponernos sí. al día, o sea, aunque no tomes vacaciones, tenemos. To to totalmente. Eh, eh, una, una pregunta un poquito, un poquito extraña. Imaginemos, hombre, vamos, vamos a borrar todo, todo lo que supone Internet. O sea, Internet deja de existir, vamos a, a conservar solamente este canales porque si no se acaba la conversación. Imaginaos que, que mañana al despertar no existe Internet. El concepto no existe, no existen estas plataformas, no hay nada. O sea, vuelves a hace X años, bastante ya, y vosotros creéis que de una manera u otra la gente terminaría buscando creando una especie de su propio internet? O sea, ¿la necesidad de comunicación es tan fuerte que va más allá de las de la dificultades tecnológicas que tenga en ese momento? ¿Qué pensáis? Sin duda. ¿Sí? Sí, sí, claro. De hecho, internet, internet es el fruto de una necesidad que hemos creado entre todos. Si no fuese por esa necesidad, aún, es, aún sería un grupo de páginas HTML, de empresas, IBM, mostrando sus productos. Fuimos nosotros los que empezamos a descubrir, ¿y cómo será esto del HTML? ¿Y, y será que lo puedo usar para decir cuándo es mi cumpleaños? ¿Y será que lo puedo usar para informar lo que me gusta los chorizos al vino? Yo creo que si no existiera el internet de hoy, pues algo inventaríamos. Sí, por, los por seres no humanos no somos comunicativos, o sea, hay que buscar la forma comunicativa por donde sea, entonces es una ampliación. Sí, sí. Hace poco me preguntaron si no existiera internet, ¿qué harías? Si, si arreglaría zapatos, pero seguro que lo haría en grupo. <risa> seguro. Una comunidad, buscarías una comunidad muy grande, ¿no? Ahora ya habituado a tanta gente. No serían zapatos simplemente allí en Arrecife, ¿no? Buscarías hacer zapatos, no sé, con más gente de alguna forma. No, a, mí, a mí me encanta, hay, hay una cosa importante. Lo, eh, no era consciente de, de que sabía eso, pero viendo uno de los vídeos de Pizcar. Eh, me, me, hizo, me hizo notar que realmente eh, era, era, sabía esas cosas pero no, no, no había alcanzado el nivel de conciencia o sea, de, de ser consciente de mi conocimiento y es una cosa muy sencilla y es la capacidad de reciclaje el vídeo ese es muy especial si lo encontráis la segunda vez que lo digo pero que merece la pena buscarlo eh, ella habla del reciclaje cómo la gente reutiliza una y otra vez las cosas, y de cosas ya existentes vuelvo a crear cosas nuevas. Entonces, viendo este vídeo me di cuenta que es algo que yo hago con cierta frecuencia. Veo los contenidos de Juan Diego, veo los contenidos ahora de Tiscar de otra persona que sigo, y voy remezclando. Eso, evidentemente, no es, no es nada nuevo, pero ¿creáis, ¿creéis vosotros que esa remezcla llega un momento que satura, que, que, que no aparece la novedad que hay, que se agota el sistema de reutilizar, reutilizar, reutilizar. Llega un momento que ya alcanza un límite y no hay más, o la imaginación va más allá que todo eso y, y no hay forma de ponerle freno al reciclaje. ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis de esto? Yo creo que siempre hay un, o normalmente hay un, un aporte, un aporte de, de valor en en lo que se remezcla, se recicla o debería haberlo, ¿no? Porque si los procesos son, son simplemente endogámicos, son cerrados y, y dan, están siempre en círculo, acaban por eh, ah, bueno pues por una teoría de sistemas, ¿no? Sencillamente acaban por descomponerse y por eh, por pudrirse. No hay eh, no hay interés, pero lo que la evolución de Internet eh, nos ha demostrado, la evolución humana en sí misma, pero la evolución de Internet, que es de lo que estamos hablando esta noche, nos ha demostrado que esta cultura de la remezcla, de reutilizar, de, de poder coger un trocito de aquí, un trocito de allá, la cultura de la cita, la cultura de las licencias abiertas, Creative Commons, no, no, etcétera, o sea, esa cultura que está ahí de trasfondo, eh, lo que hace es potenciar la innovación, potenciar la, a, la creación de ideas nuevas a partir de conocimientos ya, eh, ya adquiridos ¿no? eh, y en cómo una persona le da una vuelta a algo que otra ya ha elaborado, eh, en cómo conecta con otras ideas que tiene, bueno, ideas propias o ideas de otros, ahí surge una serie de de posibilidades de, de, bueno, pues de, de producción de nuevo conocimiento que permiten realmente una, un avance ¿no? Entonces, eh, yo quiero estoy convencida de ello, pero quiero creer además que, que es imposible quedarnos en ese circuito de, eh, pues de, de un reciclaje que no aporta nada nuevo, que no coge cosas nuevas que no crea cosas nuevas, porque creo que es, casi, no sé, casi imposible, porque la tendencia es a crear a partir de ello. Es que, de hecho, el mundo de internet hoy es como el mundo de la gastronomía. O sea, lo, que, lo que llevamos años haciendo es coger ingredientes, mezclarlos y hacer platos nuevos. Y cada vez que hacemos un plato nuevo, pues lo mostramos al mundo y la gente se queda impresionada. Mira, pero mira, mira qué plato fantástico. Pero realmente lo único que hemos hecho es coger un poquito de allí, coger un poquito de allá, mezclarlo, ponerle salsa y a fuego lento. A veces aparecen ingredientes nuevos, igual que en la gastronomía a veces aparecen ingredientes nuevos. Pero es difícil, es difícil que aparezcan cosas extremadamente innovadoras, extremadamente revolucionarias. ¿no? Hasta lo que pueda parecer innovador y revolucionario, los que llevamos ya un tiempo ya con este tema, vemos que, que puede simplemente ser un, un elemento cambiado de color y, y, y con un poquito más de gracia en el marketing. Pero mezclar siempre ha sido un éxito y no solamente en Internet y la gastronomía, es que mezclar cosillas y transformarlo en un producto nuevo... Bueno, desde, el, desde las religiones de todo el mundo siempre ha sido así. O sea, es que es algo que, que es está dentro de nosotros, Es forma parte de las personas, coger las mejores ideas de, de los mejores momentos y, y transformarlo en un producto. Yo creo que mezclar es... Es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que convertirnos en, en buenos chefs para saber exactamente cuáles son los platos que la gente va, va a consumir. Pero que, que viva la mezcla y que viva la imaginación. De hecho, yo creo que Internet también ha venido a cuestionar un poco eh, Internet, lo digital, ¿no? en, en sí mismo, a cuestionar el concepto de, de originalidad. ¿no? ¿Qué que es el cero original? O ¿Qué es lo original? ¿Y qué es la copia? El hecho de que lo digital... Eh, permita eh, pues la, la réplica fiel, pues ya es algo que nos hace pensar que es otra cultura, que no es una cultura discreta del objeto físico que se agota ¿no? y que, se, eh, que no se puede reemplazar, sino que nos abre a, una, a unas posibilidades de, de crecimiento pues, eh, tremendas, a las que no estamos preparados precisamente por nuestra cultura mucho más... Eh, eh, más mm, apegada al libro ¿no? y al objeto físico a otro concepto de, de tradición de conocimiento Ignacio, creo que quería plantear una pequeña cuestión ¿verdad? Sí, una preguntilla eh, vamos a ver eh, perdóname pero me está fallando el sonido no sé si a lo mejor me decís algo, yo no, no lo escucho ahora se te oye correctamente ¿se me escucha sí. bien? vale, estupendo eh, vamos a ver, yo desde mi punto de vista, de, de mi ignorancia, eh, entiendo que hay dos tipos de blogs, básicamente. Lo que son los blogs personales, en que cada uno pues habla de su vida, su historia o se plantea a sí mismo como una marca. Y lo que son los blogs, digamos, eh, profesionales de empresa. Dentro de lo que son los blogs personales, entiendo que, eso, cada uno cuenta lo que quiere, cuentas tu, tus experiencias o como tú te quieras reflejar o que te conozca el mundo, si, eh, si tu ámbito profesional entra dentro de lo que es el mundo del tema de redes sociales, el tema de, el tema de tecnologías. Pero dentro de lo que son blogs de empresas, ¿cómo lo veis vosotros? El, hay determinados blogs que empiezan como a desvariar, a, a diversificar demasiado y van saltando de temas que a lo mejor no entran directamente dentro de lo que es el ámbito el ámbito de actuación de esa, de, de esa empresa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Entendéis que esto está planteado así correctamente o, o, o es un error o es al gusto del consumidor? Yo creo no, que es al gusto no, no, de Google. Es lo que iba a decir ahora. Ese, ese marketing de contenidos, lo que hacen las empresas es intentar crear un blog o un canal de contenido para que lleguen visitas de Google, para que encuentren de una forma indirecta a la empresa. A ver, eso existe desde que desde que el mundo existe. Lo que pasa es que, claro, una empresa que decida crear un canal de contenido, llamémoslo blog, y que ponga realmente contenido interesante y que no esté preocupado en Google, sino que esté preocupado realmente en informar sus clientes o potenciales clientes de posibilidades que su producto o servicio ofrece, a ver, se puede encontrar con los dedos de una mano. Pero es evolución, es decir, si ahora hay por ejemplo 50.000 empresas que están haciendo marketing de contenido de forma equivocada, pues con el tiempo, a poco a poco, esas 50.000 se reducirán a 20.000, después 10.000 y después quedarán las 100 o 200 que realmente lo están haciendo bien. Igual que, que los blogs desde el principio de los tiempos, es decir, cuando alguien empezaba a hablar sobre tecnología, porque habían dicho que haciendo un blog de tecnología daba mucho dinero, pues habían 3 millones de los de tecnología en español hablando sobre las mismas cosas de los cuales ahora pues deben de quedar pues 15 es decir que las empresas lo están haciendo bien lo están haciendo mal las empresas están haciendo lo que yo haría también es decir vamos a probar que alguien nos ha dicho que esto funciona y si vemos que con el tiempo no funciona porque Google no nos trae visitas o porque la inversión es muy alta o porque realmente no es el camino, pues dejamos de hacerlo. Es decir, hay que probar y, y probar es algo que no se puede nunca censurar a una empresa. La empresa está haciendo su trabajo como puede, está eh, disparando al cielo a ver si cae algún pájaro y, y el que tenga mejor puntería es el que se va a llevar la cena a casa. ¿no? Sí, oye, al hilo de lo que, comentaba, de lo que comentabas tú antes de, de la gastronomía, me ha gustado la metáfora. Sí, a mí también. Eh, eh, eh, viene muy se bien. Es el hambre que está ahora. <risa> bueno, te, te debo una la próxima vez que estés por Malaga, eh. No sé si aguantará, pero te la debo. Eh, al, al hilo de ese comentario tuyo, me ha parecido muy bueno. Eh, ¿No crees que, en cierto modo lo has contestado, pero me gustaría que apuntaras un poco más? ¿No creo que estamos en una época, igual que en la gastronomía hay una extraordinaria obsesión por estar en la guía tal, no digamos marca porque se supone que está prohibido decirlo aquí, eh, la marca no sé qué y yo quiero estar en el directorio de no sé cuántos y que me den muchas estrellitas y muchas cosas de estas, no se ha perdido bastante el norte en el mundo de los blogs y se, y se crea realmente, primero piensa qué es lo que son, bueno como no nos van a regañar porque son Google y estamos en su casa, qué es lo que son Google quiere. ¿Qué, qué, ¿Qué me va a premiar? Y después se pone a, a, a escribir y, y, y, y no realmente no está buscando expresar algo, sino está mm, buscando hacerle la pelota directo, directamente al buscador de turno. ¿No pensáis que ya estamos en, ese mundo, en esa rueda viciosa? Porque en el fondo no, no te estás expresando, estás complaciendo a alguien. ¿no? Bueno, yo ahí creo que, que la clave está en el usuario. En la madurez del usuario, a la hora de, de aterrizar en un sitio o en otro y saber leer, saber decodificar, interpretar ante qué tipo de, de propuesta está, porque todas son legítimas en sí mismo. Eh, a mí a veces me preguntan: ¿y un blog puede ser solo con un post? Pues vale, y para quien lo hace, pues es su manera de, de colgar el currículum. ¿no? Cuando no existía LinkedIn, pues había un montón de blogs así, pues está bien si lo utiliza de esa manera y lo mismo con los que son profesionales en este sentido como más mercenario ¿no? de eh, que estamos hablando. Las propuestas son infinitas, lo interesante es tener una capacidad crítica o una o, um, bueno un, un criterio suficiente como para saber eh, distinguir y al final emitir un, eh, un juicio. ¿no? emitir un voto como lector, si yo llego a, a una página me engancho porque bueno pues es una propuesta de autor, me parece que me cuenta cosas interesantes, distintas, que no son las noticias que, que están repetidas en todas partes, que es algo bueno pues que a mí me gusta por lo que sea, porque es una historia muy personal o porque es un medio más profesional muy de nicho. Pues si a mí me gusta, eh, estupendo. Pero tengo que tener una serie de, eh, de capacidades que no siempre son evidentes para quienes estamos más en este mundo. Nos puede parecer que es muy fácil llegar y distinguir y decir, ah, sí, esto es un blog de los que escriben solo para Google, no para lectores. no Realmente yo no le intereso y esto, eh, bueno, pues eh, por el tipo de titular, por el tipo de anuncios, etc. Pero, pero eso no es lo habitual, la gente... Hay mucha gente que le cuesta distinguir eh, lo que es publicidad de AdWords, por ejemplo, eh, y hay mucha trampa, mucho blog, que a mí eso sí me molesta desde el punto de vista de, pues de más, eh, más profesional como docente, ¿no? cuando tengo que enseñar a, a mis alumnos, a mis profesores a, a saber decodificar, saber interpretar que eso que parece un blog personal de una... Eh, señora enfermera que está poniendo dietas saludables, en realidad es un reclamo para publicidad de, de dietas milagro, porque tiene trufado el blog, por arriba por abajo tienen módulos de publicidad y eso a la gente le cuesta verlo no, no es tan transparente, ¿no? Y, y tener por lo menos ese poder formarse un criterio y de decir, bueno, eh, yo aquí leo algo distinto, ¿no? Me parece que, bueno, sí, que la información a lo mejor eh, puede ser válida, pero me parece que aquí hay una incongruencia. ¿eh? Eh, me está emplazando una información de salud cuando en realidad lo que está generando es, pues, un tráfico para que la gente se confunda porque los no anuncios no los ven, o sea, no saben lo que son, se piensa que son enlaces a otras páginas y se vayan a una dieta milagro, pues, desde un punto de vista más ético, ¿no? Si cabe, pues ese tipo de lectura la tiene que saber hacer el, el usuario, ¿no? El, el público, el lector y poder decir, bueno, pues este blog no es igual que este otro, ¿no? Parece que son de la misma categoría, ¿no? E igual de desinteresados, pues no, este me gusta un poco menos por las formas, por ejemplo, ¿no? Es una forma de distinguir como los viejos eh, public reportajes, ¿no? Que había gente que incluso el public reportaje lo daba por información, pues ahora en muchos blogs hay gente ¿no? que los confunde. Claro. Pero así como había, claro, sí no, pero así como ha, ha habido unos códigos, aunque obviamente nos los hemos saltado siempre que hemos podido, ¿no? Los medios, pero ha habido unos códigos de lectura más o menos claros, este es el programa de televisión y ahora empiezan los anuncios, ¿no? sabes distinguir y esta es la página del periódico y esta es la de publicidad y así con todos más o menos ha habido un cano en internet las fronteras son muy difusas son muy delicadas es mucho más fácil precisamente por nuevo por, ¿no? por su capacidad creativa porque, porque no está igualmente regulado afortunadamente podríamos también incluso pensarlo pero bueno precisamente por, por esa naturaleza híbrida mucho más caótica eh, la gente necesita, pues, eh, educar el ojo, ¿no? para, para saber distinguir unos intereses de otros. Y, y lo que ocurre con los blogs es eh, que precisamente por esa impronta personal, eh, precisamente porque parece que te lo dice tu vecina de al lado, eh, tienen una capacidad prescriptora o un halo de, de personal desinteresado, que se ha utilizado precisamente para tener unos intereses comerciales camuflados. Y eso es lo que no es eh, lo que no es honesto dentro de la cultura blogger, ¿no? que es una cultura de la subjetividad, pero también de la honestidad, de la transparencia, del disclaimer, de, de poder decir, esto soy yo, con mis circunstancias y mis intereses, wow, a, a tumba abierta y ahora valora ¿no? lo que quieras, esta es mi, mi propuesta, ¿no? mi, mi ser, pero claro, eso eh, se, se ha utilizado, mucho blog personal disfrazado de profesional y al revés, mucho profesional o comercial no profesional, es una mala manera de utilizar la palabra profesional, poco profesional, ¿verdad?, pero disfrazado de personal, ¿no? eh, con otra piel. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, o sea, hay bien. que mantener un equilibrio que no es fácil mantenerlo. Yo ¿no? creo que, lógicamente, hay que escribir para tus lectores, hay que escribir para quien para quien ha dicho y para quien ha decidido ser tu suscriptor. Y ese es el público realmente para el que hay que escribir. Y no podemos, no podemos negarlo. Es decir, si lo hacemos de otra manera, pues será pan para hoy hambre para mañana. Pero también hay que, hay que entender que hay que mantener un equilibrio entre esas reglas que, que Google nos da y las reglas que los suscriptores nos da Porque al fin y al cabo. Por ejemplo, yo lo pongo como, como el caso de ejemplo de Watch new pues más de la mitad de los suscriptores lo han encontrado por Google. Ahora, cuando se va a empezar a escribir una materia, yo puedo empezarla algo del estilo de eh, All reader, publica su API, para que bla, bla, bla, bla, cosas que solamente van a entender cuatro o cinco gatos, o puedo publicarlo de una manera un poquillo más flexible, un poco más más sencilla, ¿qué es RSS y cuáles son las alternativas que están apareciendo?, ya no solamente pensando en que de esa manera me va a encontrar Google mejor, que me va a encontrar Google mejor, sino pensando en que realmente hay millares, miles de formas de expresar el mismo texto y si hay miles de formas, si tú tienes el poder de decidir si va a ser de una forma o va a ser de otra, pues decídelo de una manera en la cual exista un equilibrio entre la felicidad del suscriptor y la felicidad del buscador que te va a traer... Eh, eh, posibles futuros suscriptores. Ahora, la inteligencia de quien maneja ese equilibrio es el que va a decidir si ese medio online va a, ser, va a tener o no va a tener éxito. ¿no? Yo creo que, eh, como estaba diciendo Tiscar, eh, si en lugar de tener un profesional o, o un editor o eh, tenemos un comercial que lo único que quiere es realmente obtener visitas que cliquen en el anuncio y se vayan, eso que cuando me viene un proyecto nuevo, por ejemplo... Actualmente pues, recibo unos 50 proyectos diarios de gente que quiere aparecer en What's New. Y a veces entro en el proyecto, pues mira, lo he lanzado ayer, mira a ver cómo lo ves. Y entro y el 75% es publicidad. Digo, mira, si lo que quieres es ganar dinero con el proyecto, y yo entiendo que quieras ganar dinero con el proyecto, eh, quita la publicidad. Porque lo, tu momento ahora es que cuando llegue el tipo a tu proyecto, sea de Google, sea de Twitter, me da igual la fuente, tú quieres mantenerlo ahí dentro. Y quieres que vuelva al día siguiente porque le ha gustado y al día y al día siguiente. Si el tío viene, ve publicidad, hace clic en la publicidad y se va, chao, adiós, o sea, ya lo has visto, o sea, ese no vuelve. Ya o sea, la publicidad te va a generar dinero, pero también es una puerta de salida para la gente que llega. Entonces, mantener el equilibrio realmente de decir, eh, yo quiero ganar dinero, quiero, pero para eso necesito una base de datos de fieles grande, ese equilibrio es el que realmente hay que aprender y solamente se aprende a base de palos. Para que, para que un proyecto web tenga, tenga éxito, sea blog o no sea blog, ¿no? Entonces, publicidad es necesaria porque no encuentro hoy en día, hay po otros pocos modelos de negocios así. Conozco tres modelos factibles, ¿no? Que es por la publicidad, eh, el dar cursos fuera de Internet gracias a, a, a la marca que tú has cultivado en Internet y la venta de libros electrónicos eh, de, a partir del material. Son los tres modelos, digamos, más, más comunes hoy en día en Internet. No podemos negar que existen, es decir, si queremos vivir internet tenemos que aplicar alguno de los tres, eso es, es, es lógico. O sea, a no ser que tengamos el blog solamente por, por motivos personales, por desahogarnos o por lo que sea. Pero si realmente queremos vivir internet tenemos que entender que el uso de la publicidad es extremadamente peligroso, o sea, podemos, podemos acabar con el proyecto por culpa de unos poquitos anuncios. Pero si los anuncios se ven, están bien, puedes perder algún cliente, como tú dices, algún espectador, algún usuario. Pero cuando es camuflada, como decía Tiscar, es cuando viene lo peligroso. Cuando esa publicidad está demasiado camuflada, es cuando ya roza un poco el, el engaño, el engaño al ojo que decía. Exacto. Sí, pero hay una, hay una cosa que está, que está clara y es que, Perdón, Ignacio. Digo que hay una cosa que está, que está bastante clara y es que... Eh, Aquí la, la norma, la gente se la salta, pero vamos, olímpicamente, ¿eh? Si hubiera una olimpiada, saltarse las normas, te diría que en Internet estaría casi todo el medallero olímpico pero, con diferencia. Y no te hablo ya de copyright, de salto de licencia, de apropiación de contenidos y, y de mil cosas más. Y una, y una ley muy sencillita, muy fácil de cumplir, la LSSI, te dice entonces, algo tan simple como que cualquier contenido que sea publicitario debe estar expresamente indicado. ¿Cuántos tweets habéis visto vosotros, por ejemplo, que pongan public? Yo todavía no he encontrado ninguno. ¿O, o cuántas eh, posts en supuestos blogs fantásticos, dependientes y libres lo terminas leyendo y dices, ostras, pero si, si es casi un copia y pega de la, de la nota de prensa de la marca que he visto en tal otro, en tal otro medio... Y parece que es un texto independiente. Y la palabra public no aparece por ningún lado. Bueno, por, el, por esto era simplemente aportar un poco la... Eh, mi pequeña... Desde mi pequeña palaya, ya que no tengo un blog, eh, el, el decir, bueno... Eh, quiero decir públicamente esto que es, es aberrante, realmente. Eh, recordarle a los, a los sufridos espectadores eh, que vaya... Me alegro de que estigan aquí fieles que tenemos un hashtag disponible, aparece ahora escrito bajo mi nombre y que lo podéis utilizar para, para hacernos llegar comentarios, preguntas y demás eh, que, que inmediatamente le haremos llegar a los, a los invitados. Y, y hemos repasado todo el pasado, hemos repasado el presente y habéis apuntado algo hacia el futuro que a mí me gustaría aclarar un poco más yo tengo la, el convencimiento de que buena parte del futuro pasa por educar a, al usuario como decía Tizcar antes en los contenidos que nos van colando enseñar a descifrar lo que recibimos interpretar la información que hay yo estoy convencido de que una buena parte del, de, de, del futuro va no solo por educar sino además por tener lugares que te ofrezcan una real confianza de los contenidos que tienes y estoy pensando en la figura de eh, la gente que eh, cura contenidos, a mí no me gusta el término, la gente que selecciona contenidos, la gente que, que era el, el que tradicionalmente cualquier medio periodístico pues ocupaba, el documentalista, que se ocupaba de tener toda la información disponible para los redactores. Información creíble, verificada y a su total disposición. Mi opinión personal va en buena medida que el futuro, por lo menos a un plazo de uno, dos, tres años, puede ir por ese camino. Pensáis vosotros también que, que es algo que realmente falta, la curación de contenidos, pero con una cierta garantía de marca de que te, una marca concreta te ofrezca un contenido no creado por usuarios. Tengo en mente determinadas plataformas, que no voy a nombrar, de curación de contenidos donde cualquiera se registra con dos clics, eh, dice, estoy curando contenidos y está pues, poniendo cosillas que le gustan y no tiene mucho criterio. Lo, solo ha he hecho un gran filtro. Después tienes tú que ir, comprobar que la figura de tal persona más o menos te merece credibilidad sigue adelante. Pero en el fondo la plataforma en, ha tenido un primer filtro, pero todavía tienes un contenedor inmenso, gigantesco de contenidos ordenado de otra forma. Concretamente, ¿Pensáis que es necesaria contar con ese tipo de, de no sé, de trabajos ofrecidos por marcas o por alguien que le apetezca hacerlo, pero que tenga un cierto eh, sello de calidad? Y además, ¿eso debería ir necesariamente unido mm, por educar al, al usuario en, en cositas como identifica a la public, eh, ve a la fuente... Mm, ¿Estoy muy equivocado o pensáis que esa necesidad realmente existe? ¿Qué pensáis? Vale, os, dejé, os dejé callado a los dos. Bueno, a ver, yo creo que esa, esa necesidad existe, eh, porque ha existido siempre, para empezar. O sea, es una, una necesidad que pues eh, que necesitamos cubrir y la cubrimos con un periódico con otro tipo de elementos, pero lo cubrimos eh, con nuestro eh, círculo más próximo ¿eh? que nos sirva de filtro, que nos dé una cierta garantía cuando necesitamos eh, saber de algo, comprar algo pues eh, eh, podemos ir a, a eso, a la gente que sabemos que sabe de ello ¿no? y también en cierta manera los blogs en su momento eh, han cubierto también esa necesidad, han sido curadores eh, de contenido eh, los que han, han, se han centrado no tanto en diario personal de yo, yo y mi vida eh, como los que han estado pues, cogiendo de aquí y de allá y ofreciendo una buena selección ¿no? de, eh, de una temática muy concreta eh, por eso digo que creo que es natural que, eh, que necesitemos ese tipo de aportes ahora Probablemente se hace como más necesario, cuantas más fuentes, más multiplicado, todo, ya no hablamos solo de blogs, hablamos, eh, tenemos una serie de canales de RSS eh, que cualizamos como podemos pero que nos llegan, tenemos eh, Twitter como fuente de información, usuarios de Twitter como canales que nos están emitiendo constantemente eh, eh, enlaces interesantes sobre temas que nos, eh, bueno, pues que queremos vigilar no o vigilamos etiquetas incluso. Tenemos un RSS que nos va diciendo lo último que va diciendo el mundo ¿no? de, de la red. Eh, lo tenemos con los blogs, lo tenemos con otro tipo de medios y, y tenemos lectores que acaban haciendo ahí una fusión, un mix. Lectores de bueno, eh, eh, Flipboard o Pulse o Cite o, o el que sea. Que acaban haciendo un magazine de cosas que vienen de muy distinta fuente, donde se mezclan eh, cinco blogs con cinco eh, medios digitales eh, corporativos, con cinco etiquetas que estamos vigilando, con cinco usuarios de Twitter, en fin. Ya estamos haciendo de alguna manera nosotros también esa función. Si encontramos capas intermedias, buenos filtros, que nos sirven ¿no? para hacer esa primera digestión pues nos será útil, para no tener que hacerla nosotros toda de cero. Pero es algo natural, que, que vas identificando y dices, este, qué bueno es sobre este tema. Y entonces lo, lo cojo porque quiero que me que me sirva como de anillo, de anillo, ¿no? de, de anillo que, me va, eh, que me va descargando cierto ruido y que lo que me ofrece es bueno. Pero si pasan dos meses y ya no me gusta la selección que hace, pues lo elimino. O sea que también es una, es un juego constante. ¿no? Eh, o sea, no creo que, no confiamos en una marca y ya está para siempre, ¿no? ya sé que todo me lo va a dar perfecto. Sino que estamos constantemente como midiendo, midiendo y haciendo ese, ese juego de equilibrio, con muy diversas fuentes. Con intermediarios, con fuentes eh, principales, en fin. Al final tenemos ese estilo magazine con una mezcla eh, brutal de, de, de tipos de medios que nos están haciendo llegar esa información ¿no? a muy distinta escala. Desde una etiqueta hasta un blogger o un, eh, un New York Times, una sí. sección del New York Times. Y todo al mismo nivel. Y el usuario más libre que nunca para decidir claro. la selección. sí, sí, pero la fidelidad eh, cada vez es, es más, más volátil. lo mm. tienes que trabajar mucho más porque es tan fácil como dejar de seguir a un usuario en Twitter. ¿no? Ya no me gusta, no me gusta el, el, el estilo que está cogiendo o porque ya me está mezclando temas y no me gusta. Yo lo seguía solo porque era muy de, de tema de nicho. Bueno, pues lo dejo de mm. seguir fuera. Ya me cojo otra fuente, ¿no? Creo que somos bastante infieles en este sentido. Es que discutir el mundo de la información, de, de cómo está evolucionando el mundo de la información y, y lo que nos vamos a encontrar en los próximos años, es realmente es un poco arriesgado porque estamos... Yo no sé cómo se vivirá en España el tema de Facebook, pero por ejemplo aquí en Brasil Facebook es el canal de noticias principal de todo el país. O sea, la gente sale a la calle y dice, ¿has visto lo que ha pasado? No, no, no te has enterado, pero sale en todo Facebook. Claro. O sea, Facebook es, es el canal de noticias, era como la tele de antes. O sea, lo puede inventar quien sea, igual es mi sobrino el que ha puesto la noticia por primera vez y se la ha inventado. Pero realmente como ya no existe esa paciencia que tienen los lectores de verificar si una información es correcta o no, por falta de tiempo, por falta de paciencia o simplemente pues porque no tienen ganas. Entonces la cantidad de, de mentiras e información eh, completamente manipulada que circula por las redes sociales está tratándose como, como cierta, como correcta, como, como verdad absoluta. Y esa es la, la evolución de la información, es decir, en el momento en que ponemos democracia eh, o, o democratizamos la información, estamos corriendo el riesgo de que ya no va a pasar por curadores de contenido, por profesionales o por periodistas que realmente van a conseguir informar y van a poner las fuentes adecuadas eh, por eso digo que yo creo que la responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a informar de una u otra forma es intentar tener el máximo número de fieles posibles para que salgan del lado oscuro de la información en internet y, y encuentren como, como un, un canal mucho más fiable en el cual realmente puedan informarse con fuentes de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que no ocurre hoy. Entonces, curación de contenido yo creo que es necesaria. No sé si llamarla así o llamarla como, como tú dices, Antonio, selección de contenido. Yo creo que es mucho más inteligente. Y es necesario conocer las personas que realmente tienen respeto por esa información, que es lo que estaba comentando Tiscar. Es decir, en el momento en que llega... Eh, un día eh, que mi círculo de contactos, mi círculo de fuentes es completamente fiable porque lo han demostrado con el día a día, yo no necesito más estar eh, preocupándome de si lo que está entrando por ese canal es verdadero o es falso porque yo tengo confianza completa en las personas en las que sigo. Y la confianza en personas normalitas, no en grandes periodistas de televisión, es realmente eh, eh, en lo que estamos evolucionando, en lo que Internet se está transformando. Internet se está transformando en un conjunto de personas que son dueñas de la información y en un conjunto de personas que se encargan de, de manipularla al, ma al máximo posible. Pero es que eso existía antes, Internet también, es decir, tampoco es que hayamos inventado la rueda. Lo único que ahora los nombres y los apellidos han cambiado. Ahora, en el momento en que, en que ponemos la democratización de la información, simplemente estamos ampliando el círculo tanto de verdades como de mentiras. Pero realmente intentar definir lo que va a ocurrir con la información dentro de unos años es, es arriesgado, ¿sí? Sí. Es un poco complicado el sacar la bola de cristal es lo... en ese término, sí, ah. sin duda. Eh, Ignacio se está ocupando esta noche de Twitter y creo que tenía algún comentario que hacer. ¿No, no es así, Ignacio? ¿Tenía algo por ahí? ¿Ignacio? Se, no, se nos fue el sonido hoy. No, nos está ayudando el sonido para nada. Ya, ya, ya, Pero solo ya, ya, una, una ya, cosa, Antonio. Tengo que. Estoy. y Antonio, tengo que ir a recoger a mis hijas que salen dentro de 15 minutos de la escuela y si llego tarde me van a acribillar toda la noche. Así que, no, no, no es plan, no es plan. Y menos que <risa> han empezado padres, hoy el colegio, ¿no? Los hoy es el primer día. ¿sí? Te entendemos. Sí. <risa> Así que infelizmente tengo que dejar ahora, pero seguiré después en YouTube. Estupendo. Gracias sí. Pablo. No. Sí, yo también eh, quisiera despedirme pronto. Si queréis hacer por la última pregunta. Pues mira, sí, Tisca, si sí, no te importa. Porque tengo aquí un tweet de... Uy, el sonido. Bueno, Rafael tenía una pregunta, ¿no? Sí, de... Rafael, de... si está de... Oye, ¿Oye? Ay, gracias, gracias a todos. Os dejo ya que voy a salir corriendo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, no, Hasta luego, gracias. muchas gracias. Buenas noches, gracias. Juan Diego, con placer. Este Sí me gustaría hacer una pregunta a ver si es factible. Aquí, uh -huh. por lo que veo y lo que tengo yo de mi experiencia, porque yo arranqué antes de que empezara el Internet, cuando se manejaba el DOS y había que transcribir bastante para llevar una información. O sea, ¿por qué es tanto la competencia de, de llevar esa información si cuando realmente se puede llevar información vital sin necesidad de acrecentar mi círculo de, de seguidores? O sea, o sea, me explico, yo tengo por lo general unos seguidores muy fieles y transmito una información veraz que solamente interesa en mi país, pero que si te pones a ver legalmente para ingresar al país debieras conocer de esa información y afuera se desconoce esa información. Este, la pregunta entonces la voy a puntualizar, uh -huh. ¿Por, qué no, ¿por qué uno se enfoca en una competencia de que yo transmito más información y esta es mi mejor información y por aquí voy por allá voy y tengo que cuidar qué información estoy llevando cuando yo necesariamente lo que necesito es transmitir una información y ya, no quiero competir con nadie? Mi información es válida y científica, más no es para todo el mundo. No sé si me explico en, en lo que pretendo conceptualizar y preguntar. Yo creo que sí que lo he entendido, y bueno, me parece que, que cabe dentro de lo que estábamos hablando, que no es excluyente. Eh, eh, sí que es verdad que hemos puesto mucho el foco hablando de blogs profesionales como eh, blogs que intentan captar el máximo número de audiencia, de público, de lectores, de seguidores, como una manera de monetizar esa actividad, de monetizarlo por publicidad, de monetizarlo por eh, bueno, pues otro tipo de métodos, pero fundamentalmente es por publicidad, que es, en realidad es el clásico de los medios de comunicación, no hemos inventado nada. Es el clásico de un periódico, es el clásico de la radio, es el clásico de la televisión. Ahora, eso no invalida eh, el caso concreto que tú estabas comentando de que para ti no sea un objetivo, para ti no, no es necesario captar más audiencia, para ti es suficiente, ¿no? eh, se cumple tu necesidad eh, informativa de dar eh, un, una serie de datos que, que son fiables, que son eh, reconocidos por un tipo de, eh, de receptor, un tipo de público como de calidad y, y que en una comunidad discreta, discreta quiere decir en el sentido de que no, su objetivo no es eh, crecer de manera expo, exponencialmente, sino que es una comunidad más o menos eh, acotada ¿no? y, y que puede crecer pero que no es no es su fin principal y, y eso es igualmente legítimo y es eh, perfecto y de hecho eh, los blogs eh, personales, o sea personales, muy de voz personal pero también personales en cuanto a que no hay intereses comerciales detrás, que sería una manera también de distinguirlos de, de los más profesionales, profesionales más asociado a comercial, ¿no? a, a, a que busca una monetización, um, pues también es, están dentro de esa lógica de yo necesito o dar una información o sencillamente expresarme, necesito escribir eh, cuál es el diario de mi enfermedad, ¿no? y porque eso a mí me, me hace sentir bien, o necesito escribir eh, sobre una afición un hobby que tengo, y me hace sentir bien que haya gente que le interese y que me escriba un comentario, eh, es una necesidad humana. Eh, tenemos la botella con el mensajito que tiramos al mar pero en el fondo tiramos esa botella eh, esperando que alguien encuentre la botella en alguna orilla aunque no le pongamos cara y los blogs personales en ese sentido tienen bastante este carácter de, de sentirse a gusto con, con que a alguien le interese lo que ponemos pero sin esa presión, esa necesidad de crecer, ¿no? De crecer en lectores, de competir con otros, de posicionar el título de una manera de otra para tener muchas más visitas en Google, sino que estamos felices con, con lo que consigamos, con mi interés, a quien a quien le, le conecte, ¿no? Lo que tengamos que decir, ya sea más eh, con un estilo o con otro, con información o con sentimientos. ¿no? Y, y hay pues miles, millones de blogs que, son, eh, que no enlazan a nada, que no dan información, sino que son pues eh, experiencias personales y tienen una gran cantidad de, de comentarios, ¿no? de, y, y probablemente de una misma comunidad. Muy fiel, muy trabada, ¿no? de, de gente que está muy unida, muy unida y que se siente muy bien escribiendo y leyéndose, y, y es tan legítimo y tan defendible o quizás incluso más que el blog canónico, que me fue información, que pone enlaces aquí y allá, por qué, o por qué tiene que ser dos posts a, al día, o uno al día, o tres a la semana. Todo depende de, de la necesidad del autor y de la necesidad que cumpla también en, en los lectores. O sea, en esto no hay un patrón, sino que es fantástico, si a la gente le, le sirve a unos y a otros pues tan bueno uno como otro las redes son amplias que tiene cabida para todo claro bueno eh, yo creo que ya hemos nos hemos pasado muchísimo le pedimos a a Tizcar y, y Juan Diego que estuvieran con nosotros una hora y llevamos como una hora y media pero más que holgadita ¿eh? entonces ya hemos abusado mucho de, de la paciencia de los dos Juan Diego por chat privado no estaba diciendo, mis hijos, el cole, mis hijos, el cole. No ha podido quedarse unos minutos más, y en atención a Rafael, que todavía quería formular la pregunta, pues hemos ya estrujado hasta la última gotita de paciencia de pizca. No, he disfrutado muchísimo, de verdad. Me, me ha parecido un debate muy interesante y muy enriquecedor. Eh, yo para hablar de blogs... Siempre está disponible porque realmente siento pasión por, ah, pues, por, nosotros, por ellos. Se nosotros nota, sí se nota. Sí, muchas gracias, Tiscar, muchas gracias. Muchas Ay, gracias, Tiscar. ¿eh? Est estaremos en contacto, gracias. Bueno, pues eh, los demás, ya que estamos eh, terminando la emisión, si os parece, lo dejamos aquí. Eh, a los que nos puedan estar viendo a través de YouTube, que todavía son bastantes, estamos en dos dígitos y por ahí, por ahí. Uh -huh. Muchas gracias. A los que nos habéis seguido por Twitter, poquitos porque el hashtag era muy poco conocido, eh, tomar nota porque va a ser un, una etiqueta que vamos a utilizar en sucesivas semanas. Y después de esto, como siempre, pues aparecerán posts, postes de vídeo, más documentación y a conocer un poquito más a, a Tiscar y, y Juan Diego.